Muy buenas tardes a todos, esperemos que estén muy bien, ahora me toca este, dar el tema a mí, Juan René Santos, un servidor, un saludo a todos los que nos están este, ahora sí que viendo, un saludo a Centroamérica, a Sudamérica, a nuestro buen amigo Herbert Paz, y este, a todos los, los compañeros y amigos y clientes que ahora sí que tuvieron el tiempo de podernos visualizar pues ahorita estamos otra vez aquí dialogando con GAF la otra ocasión hablamos de, del Kengor T660, T680 y T880 bueno, nos faltaron las suspensiones ahora vamos a ver lo que son las suspensiones que traen los, este, los Kengor y este pues espero que, que la estén pasando bien muchas gracias por su tiempo y vamos a arrancar con la suspensión iGlide AG380 esta es una suspensión de Kengor. De Kengor esta suspensión la utilizan mucho lo que son los materialistas o los de construcción. Esta suspensión este, trae lo que es la granada 11729. Esta 11729 este es una granada, ahora sí que muy especial por la cuestión de que su trabajo realmente es, su trabajo es vertical su trabajo es vertical, puede trabajar tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no? Esta granada esa tiene, tiene esa ventaja, de que trabajan de forma vertical y, y de forma horizontal. Y la ventaja de esta granada es de que no trae un perno recto en el centro. Estas granadas de la 11729 trae traen una esfera para las cargas combinadas que genera la suspensión. Y bueno, ya que estamos hablando de la suspensión, vamos a a ver cuáles son las cargas que, que demanda una suspensión. Las cargas que demanda una suspensión vienen siendo una carga radial, una carga axial y una carga torsional. Por eso los bujes llevan ese nombre de bujo, buje para barra de torsión. En este caso todos los bujes de barra de torsión, pues van a tener ese efecto. Y todas las suspensiones trabajan de esa manera, con cargas radiales, cargas axiales y cargas torsionales aquí no nos pide este, alguna dureza este, digamos este, el componente de, de la suspensión, sobre todo en los diferenciales no nos pide una dureza en específico de hecho este, hay algunas este, suspensiones que están en el mercado que ya no traen goma en este caso, pues las de Volvo todos los, este, los camiones de Volvo que traen la suspensión ya no traen este, lo que es goma, ya viene siendo por medio de lubricación. Entonces, ¿por qué este, ya estas suspensiones no traen este goma? Porque nos piden cargas. Esa es la gran diferencia, que en una suspensión nos piden carga, no nos piden dureza. En este caso, esta es un, una barra de torsión, su nombre lo dice, va a ser movimientos torsionales cuando sube y baja la suspensión. Es como este, trabajan estas barras... Este, que van en el diferencial. Esta barra es una barra de Volvo, este, sus componentes es una esfera y, este, y trabaja por medio de lubricación. Una vez que termina lo que es este, la grasa o este, ya no tiene lubricación, es cuando se tienen que reemplazar. En el, ca en el caso de, de las que son libres de mantenimiento, pues vienen siendo similares a este, ¿no? En este caso sí traemos goma. La goma tiene este, la virtud de de hacer el movimiento torsional por lo tanto este, en una suspensión no nos pide dureza, nos pide cargas de, ahora sí que se la repito ¿verdad? las cargas, la carga radial la carga axial, la carga torsional y las cargas combinadas cuando vamos echando el tracto de, de reversa ahí se combinan los esfuerzos este, torsionales como tipo conical ¿no? en esta suspensión AG este, 380 pues trae lo que es este lo que es la Granada 11729, tanto en los diferenciales como en la parte de abajo. En la parte de abajo traemos este de la AG380, en los laterales podemos traer este la 11764 y en los laterales podemos traer la 13521, que es de 2 pulgadas. Estas vienen siendo de 2 3 cuartos, en la suspensión AG380, pues se manejan, este, se pueden manejar la 11765 o la 13521. Esas son las, la, los, números, los números de parte que, que va a manejar la suspensión AG380, 11765 y 13521. Y pasamos a lo que es este, la iGlide 460. También trae la granada A11729, que acuérdense que esa trabaja de, de manera vertical. Traemos en la barra estabilizadora la 11743, que lleva cuatro piezas. Y, y los tensores que van en el diferencial, ya los traemos sueltos, es el 11770, para instalar las granadas, o lo traemos en kit. Este kit es la 11773 de la suspensión i -Glide 460 de 8 bolsas, ¿no? Aquí esta, esta, suspensión, pues la traen los, los tractocamiones nuevos, el T660, el T680, el T880, esta es ahora sí que la, la que está ahorita en, ahora sí que a la vanguardia, esta suspensión, pues la traen todos los carros nuevos, todos los carros nuevos, es de 46 mil libras. Y trae las granadas verticales. Si ustedes ven ahí en el diagrama, traemos este, la 11729. Y también lo tenemos como kit, la 11773. La 11773. Abajo traemos la 11743. En las barras estabilizadoras ahí vuelve a aparecer la 11729. Que acuérdense que la 11729 de diámetro exterior es de 2, 3 cuartos. Va en la barra estabilizadora como va en, este, en los tensores del diferencial que hacen una tipo B. Se comporta muy bien esta suspensión, pues este, ya la traen este, los modelos que les acabo de mencionar. Y también traemos este, la Has esa Has que pues la puede traer cualquier marca: la puede traer el ProStar, la puede traer este, el Kengor, sobre todo el Kengor T800. Puede traer la suspensión has, la 400 o la 460. Cualquiera de los dos modelos la puede traer. Esta es la, la suspensión, una clásica, la suspensión has de cuatro bolsas. También lleva este puede llevar la 11729 en el kit de rebote, la 11747. En los laterales puede llevar la 11774 o la 117... 99 también puede llevar la 13521 y la 13518, que es la de tipo botella, y los cojinetes de desgaste que viene siendo la 13524, el kit de rebote que viene siendo de un diámetro este, menor. También lo puede llevar, y la, o el otro resbalón, la 13550, que es otro cojinete. Ahorita vamos a ver lo que es la, la imagen. La imagen de la Has 400 y la 460 de cuatro bolsas. Aquí vemos el diagramita. En este diagramita nos expresa que lo que es en la percha puede llevar la 13524, así como puede llevar la 13550. Ahí va a cambiar ahora sí que el tipo de percha, pero también el, este, el modelo de la suspensión el modelo de la suspensión de la 400, si trae este Haas 400 va a llevar la 13524. y si trae la 460 va a llevar la 13 550. así como en los diferenciales en los diferenciales de la HAS 400 va a llevar la 13.521. 521 ustedes ven ahí en el diferencial la simulación de ahí de la 13.521. pero si vamos Revisamos la HAS 460, pues nos va a cambiar los componentes porque va a llevar la 11729 o la 13520, que es de 2, 3 cuartos. Los componentes pues son más robustos que la 13521, la 13521 es de 2 pulgadas y esta viene siendo de 2, 3 cuartos, ya sea que vaya siendo la 11729 o la 13520 para una capacidad mayor de la suspensión. ¿verdad? en los laterales si traemos la suspensión HAS 400 pues va a llevar la 13.521 en los laterales en los que van abajo de lo que es este la muelle Z, va a llevar la 13.521 pero si el camión trae la HAS 460 va a traer un componente más robusto que es la 11.714 esa es donde cambia este un modelo a otro dependiendo la capacidad uno es de 40 mil libras y el otro es de 46 mil libras esa es la diferencia y por eso los componentes de repente pues van a ser más robustos que los normales no y esta suspensión es la, una de las clásicas la puede llevar el Prostar el Ken t 800 se la he visto a algunos Trailliner el, el Peterbilt también la lleva entonces este es una suspensión muy común de mucha batalla es de cuatro bolsas y aquí traemos otra suspensión que es la suspensión Primas esta suspensión de Primas pues no es de Kenworth, es de, es de Hendrickson, esta suspensión es de, de Hendrickson y pues va a llevar los siguientes componentes, no puede llevar este, en el buje de, de barra de torsión puede llevar puede llevar la 14010 o la 14091 en un extremo y en el otro extremo va a llevar la 13521. Así está compuesta una suspensión Primax, ¿verdad? En los tensores del diferencial puede llevar estos dos componentes. Aquí arriba la 14010 y la 14091 van en un extremo. Las dos miden este 2 pulgadas como la 13.521, que mide 2 pulgadas, y su interior de esta pieza, de la 14.010, 14.091, pues son de 7 octavos, para la suspensión Primax, y este, y abajo en, en, lo que es la viga, la viga igualadora, este, va a llevar este, pues ahora sí que una clásica también, de ellos, de esta suspensión, que es la 18.821, que ahora ya la tenemos en kit como la 13817, y lo que es este, los tornillos de alineación viene siendo la 13816. En el diagrama, pues ya ahorita están viendo en pantalla lo que es el diagrama de la suspensión Primax de Hendrickson. Arriba, si ustedes ven la configuración, en lo que son los tensores que van en el diferencial de un extremo lleva la 13.521 la 14.010 o la 14.091 que pues ahora sí que miden lo mismo y este en la viga en la viga traemos la pieza suelta que viene siendo la 18.821 18.821 pero ahorita las nuevas las nuevas Primax ya no traen un tornillo de 7 octavos Ahora las nuevas suspensiones de Primas ya traen un tornillo de una pulgada. Traen un tornillo de una pulgada, nosotros ya lo tenemos, ya lo tenemos disponible también. El, el tornillo de alineación viene siendo el 13816. Y el kit completo ya con todo y tornillo y lo que son los componentes de lo que son los bujes, viene siendo la 13817. Ya lo pueden solicitar, trae, ya no trae tornillo de 7 octavos, ahora ya trae un tornillo de de pulgada, o sea viene ahora para mayor este, resistencia ya esta suspensión, la Primas la puede traer el Prostar la puede traer este la puede traer el Kenworth, la puede traer este el Volvo también la puede traer el Volvo el BNL, el 630 la puede traer todo, todo esto de las suspensiones, pues, todo depende de ahora sí que de las flotillas, como pidan la configuración de lo que son las suspensiones Pueden traer un tratocamión este, marca Kenworth con suspensión este, de Primas. Un ProStar puede traer este, la suspensión Primas también. El Volvo también. Entonces, esta, estas suspensiones que ahorita estamos mencionando son de las más vendibles dentro del mercado. Puede traer la Haas, puede traer la Primas. Donde sí no pueden traer, o no he visto yo la configuración, digamos un ProStar con una suspensión iGlide 460 o 400. Esa nada más la trae lo que son los Kenworth. Y este, hay otras suspensiones que están saliendo en el mercado, a lo mejor en sus regiones este, es muy común, que es la suspensión de New Way, la z 126 La suspensión de este, New Way, ahora sí que esa es otra competencia. Ya tenemos la de, la de Kenworth. ¿verdad? la Glide 460 tenemos la de Primas de, este, de Hendrickson tenemos la Haas de Hendrickson también y acá tenemos otra suspensión verdad, ahora sí que va a gusto de, de, del cliente esta suspensión es una suspensión New Way, normalmente no es muy comercial en algunos lados en otros lados es, sí se está vendiendo bastante bien las unidades con este tipo de suspensión es una suspensión New Way ADZ y este bueno Arriba este, ya no hacen la B como lo estaba haciendo este Kenworth. Ellos ya uh, la hacen en una sola forma. En este caso no es B, es una como Y. en Las puntas de esta Y viene siendo la 11729. También va a trabajar de una forma vertical para soportar las cargas combinadas. Y en el extremo de la horquilla viene trayendo la 14537. Ya las tenemos disponibles, este, de repente pues este, si ustedes tienen algunas unidades con ese tipo de suspensiones y si ustedes quisieran alguna ficha técnica de algunos torques, de la tornillería, de las dimensiones, de las piezas, con toda confianza hay un departamento de asesoría técnica eh, y de mercadotecnia, lo, los que ellos nos ayudan a poder este, llegar a ustedes lo que son los diagramas o las fichas técnicas. Por ahí, este, ocúpenos ahora sí que para que podamos darles el servicio, ¿verdad? Que podamos nosotros brindarles el servicio y el apoyo de cualquiera de nuestras piezas. Acuérdense que las sujeciones de los pernos pasados o de los tornillos pasados es muy importante en las suspensiones. Una suspensión floja, pues, este, va a hacer que los componentes, este, tengan un desgaste prematuro, entonces, este, las fichas técnicas nos ayudan a eso, ¿verdad? Porque traen di diámetro exterior, trae distancia de centro a centro, trae este, la medida de barreno, trae el torque. Entonces, este, por ahí ocúpenos, ocúpenos y este y va a ver que este, van a tener ustedes un producto que venga con su especificación técnica, porque la vida útil de todos los componentes que llevan pernos pasados es la vida útil, ¿verdad? Si nosotros dejamos un, un perno o un tornillo flojo, pues vamos a, a crear contratiempos y vamos a pensar que los componentes que, que les venden o se les ofrece no tienen la calidad que deben de tener. Pero todo esto va ligado de acuerdo ahora sí que a la, a la parte técnica. Este, ocúpenos realmente, este, de verdad que nosotros tenemos mucho material que entregarle a todos nuestros clientes, este... La ficha trae, ahora sí que el desglose de, de cuántas lleva, de qué unidad las lleva, este, qué torques trae, eso es lo bonito de esas fichas técnicas, que nos ayuda ahora sí que poder identificar qué suspensión es la que tenemos en nuestras flotillas, qué componentes son los que nosotros debemos de tener, qué números de partes son los que debemos de pedir, ya sea pieza suelta o por kit, de esa manera nosotros les podemos brindar ese servicio, ese apoyo técnico que para eso estamos, para darles un apoyo técnico, ¿no? Esperemos que este, por ahí podamos revisar y, y que ustedes nos manden, ya sea por medio de los correos o por el chat que ahorita está este, ahorita en vivo esto, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, ahora sí que nosotros estamos para brindarles el servicio. Y estamos agradecidos de que ustedes este, puedan obtener esta información y que les pueda ser de mucha utilidad. Para sus aplicaciones dentro de sus talleres o dentro de sus flotillas no entonces la suspensión que les digo no es muy común de este lado por lo menos en, en el centro del país no no he visto muchas cuando muchos no sé cuatro flotillas que puedan tener esto pero eh, a lo largo de la república sí sí tiene mucha venta esta suspensión de la new way adz ¿verdad? y la 11.729, pues se puede aplicar como es de 2-3 cuartos la 11.729 pues se puede aplicar para la suspensión has se puede aplicar para la Primas todo dependiendo ahora sí, que qué es lo que busquen porque acuérdense que nosotros para poder este, darles un rendimiento mayor, pues si, todo depende del trabajo de cada flotilla, ¿no? si traemos de 2 pulgadas, pues nosotros tenemos los tensores a la venta Ahora sí que con la distancia de centro a centro que le corresponda a su unidad, aunque la unidad lleve la de 2 pulgadas, nosotros podemos venderles un, un tensor con la medida, pero con una, un componente pues de un diámetro mayor para mayor resistencia de la capacidad de carga que ustedes puedan este, estar metiendo adicional a la unidad. De esa manera, pues ahora sí que cuidamos la suspensión y ustedes van a tener un mejor comportamiento y un mejor rendimiento de todos los componentes. Entonces esta de repente, oye Juan René, tenemos esta, este, suspensión ADZ, este, ¿cuáles son las que llevan a, en la horquilla? Pues la 11729, este, eh, en el otro extremo la 14537, este, abajo en las vigas laterales, pues tenemos la, pues la granada, ¿verdad? La granada que este, que es la 14536, y lo que es este, el, el tornillo de alineación, la 14538. Y bueno, eso es en, en cuanto a las suspensiones de, que llevan las unidades, sobre todo la mayoría de los Kenworth. Ahorita estamos hablando de Kenworth. Ya les metí otras marcas como la de Volvo, como la de International. Pero este, normalmente pues la llevan lo que son los Kenworth, ¿no? En sus diferentes modelos, el, el T-800, desde el T-800 empezamos con, con esas suspensiones, la G380, la Haas, la, el Kengor T-800 la lleva también, este, de las nuevas, pues es la de Kengor, ¿no? Que viene siendo la Light la 460, la nueva, la nueva suspensión que trae, y, este, y ahorita pues vamos a hablar lo que son las quintas ruedas, ¿no? ya terminamos con las suspensiones del kengor y ahorita vamos a tener lo que es la, las quintas ruedas la, la clásica, la que le dicen de chocorrol o la de carrito espesor que perdió o reemplazada, ¿verdad? o sea lo más óptimo sería quitar la torre y poner una nueva que trae las medidas estándar para que ustedes tengan ahora sí que el beneficio de un, de, de un rendimiento mayor, acuérdense que los bujes no lo hacen todo, todo esto va trabajando en conjunto por lo tanto, este, pues tenemos que este, ver esas partes, ver dónde está la falla, ser muy analíticos cuando está fallando alguna pieza. Puede ser un perno, puede ser, este, digamos, en este caso, las, las torres que, pues de tanto enganchar y desenganchar, pues, este, crean desgaste. Este, esto es en cuanto a la tipo este, chocorrol, la tipo omega de la... SAT, COLAN, 3510, FW3510, de las clásicas, estas clásicas, oh, híjole, se venden ahora sí que a granel este, este buje, ¿verdad? Este buje de quinta rueda, lo traemos este, en versión chocorrol, y ahorita las nuevas, las que traen ya actualmente ahorita los carros, viene siendo la 40.035, la 40.035 ya viene siendo de capuchón, entonces también ya la tenemos disponible ya se está vendiendo bastante bien la 40035, si ustedes ven en el diagrama, ahí aparecen dos torres de quinta rueda una con la de tipo este, omega y la otra de tipo capuchón, ahorita la de la 40035, pues ya la este, ya también la tenemos este, disponible, ya eh, la traen las unidades nuevas yo creo que esa es la que va a reemplazar ahora sí que la de tipo omega ya la tenemos disponible también. Acuérdense que este, este material está hecho para resistir lo que son el, este, los movimientos torsionales. Entonces, este pues no le hace nada a la grasa ni el aceite. Por lo tanto, les va a dar un rendimiento mayor que las, de los materiales convencionales. Ahí se, este, les paso el número de las nuevas quintas ruedas. Viene siendo la 40035 y este la 11517. 11 que viene siendo la de tipo mega, esa es la clásica, y la que les recomiendo es la 40-035. Entonces, no, este, no sé si tengan algún comentario, algún comentario que nos puedan hacer con relación a lo que estamos platicando, ahí utilicen el chat, ayúdenos a que pueda ser un poquito más didáctico esto, y que podamos ahora sí que este, poderles ofrecer la información que traemos, ¿verdad? En este caso nos preguntan de las quintas ruedas, de las quintas ruedas nos preguntan que si arrastra o carga, una pregunta clásica de los, este, de los, de los ingenieros de patio, nos preguntan, oye, este, Juan René, este, ¿una quinta rueda arrastra o, o carga? Pues yo les voy a comentar que, tanto arrastra como carga, ¿verdad? Pero más arrastra que lo que carga, ¿verdad? Entonces, este, 55 mil libras de carga vertical contra 155 mil de arrastre. Eso es lo que este, viene en la especificación de Holland, este, lo que hace una, una, una quinta rueda, que sí carga y sí arrastra. este, Entonces, este, es el dato que traemos y este... Ahora sí que yo les pido de favor que puedan este, mandar sus correos o sus para que se les envíen las fichas técnicas. Ahí viene un montón de información donde nosotros les podemos apoyar para poder este, dar un servicio pues, técnico. ¿eh? ese es a lo que queremos llegar. Acercarnos a ustedes. este Hay algún contratiempo. De repente les digo, los bujes no lo hacen todo. Esperemos que este, poder contar con ahora sí que con sus comentarios, eso es importante para nosotros, porque de esa manera que quiere decir que vamos en buen camino, también este, tenemos otra, ¿no? de que si ustedes quisieran algún tema en específico, si, si ustedes quieren un tema en específico, pues este, mándenlo, ¿no? Tenemos de cajas, tenemos de dolis tenemos este, de algunas suspensiones media raras, que este, de repente, por ahí este, están en el mercado, este y a lo mejor ustedes la tienen, este, ahorita, este, traemos mucho material, yo creo que en la próxima edición, edición, este, vamos a, por aquí nos llegan algunas preguntas, Qué bueno, pues gracias, gracias por lo, por los amigos. Y este, ahí este, algunos este, clientes y amigos que realmente, pues ahora sí que pues han sido clientes fieles de toda la vida, ¿verdad? Por ahí este, nos mandan a, este, a saludar los amigos de Muelles 10, ahí con juan Carlos 10, un saludo a ellos allá en Puebla, ¿verdad? Y este Bueno, dicen que aquí este, que saludemos a toda la República Mexicana, pues claro que sí, nosotros saludamos a toda la República Mexicana porque realmente en todas esas zonas tenemos un centro de servicio donde, este, pues ahora sí que nuestros amigos mulleros nuestros amigos flotilleros, pues este, nos están mandando mensajes y digo, qué padre, muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo, de su tiempo valioso, porque pues bueno, yo conozco los talleres y, lo, y conozco ahora sí que las flotillas y de verdad que pues les agradezco su tiempo, su tiempo que estén ahora sí que prestándonos para que nosotros podamos este, seguir con estos diálogos. Diálogos, este ahora sí que día, mes con mes, mes con mes. Eh, a Toluca, los amigos de Toluca, también un saludo ahí a los compañeros. Ah, también tenemos de autobús, capacitación de autobús, tenemos del Volvo, tenemos del Scania, tenemos del MAN, tenemos del MAN, tenemos por ahí, nos pidieron de Eloisa, de una, que, que les mandáramos este, una... Una, unos diagramas de unos autobuses este, con carrocería o ISA y que ya son del de año del caldo pero si sí los tenemos y, y si andan jalando ahí todavía esos carros saludos a Guatemala también a esos amigos de Guatemala un saludote desde acá muchas gracias por, por ahora sí que estar este, viéndonos y también unos saludotes a los amigos de Hércules de la organización Hércules de verdad muchas gracias ahora sí que porque sí de alguna manera este ahora sí que tenemos audiencia verdad y me platicaban aquí de autobuses tenemos de autobuses y también tenemos un montón de números de parte que les podamos ofrecer aquí lo bonito de todo esto o sea es que pues traemos la información donde pues vienen los torques vienen las medidas vienen este las los diagramas en cuanto a ustedes nos manden a algún chat quiero este diagrama de tal unidad pues nosotros con todo gusto ahí van a venir nuestros números de parte para que los puedan solicitar sin ningún contratiempo sin ningún problema este de verdad que muchas gracias este por ahí teníamos una suspensión cómo le llaman esta suspensión de la de Freiliner una suspensión que no es no es muy común no es muy común que viene siendo la TUF Track eso viene de Freightliner, casi no es muy comercial también este, hay una suspensión no muy comercial que es de este, de lo que es este, los PROSTAR, ahorita se me fue el nombre de esta suspensión pero sí está complicada, más sin embargo ya tenemos los los, este, los números de parte para esa suspensión del PROSTAR delantera y trasera de la este, multilink ya me acordé o sea si sí nos acordamos todavía del Prostar, este algunos Prostar en la suspensión delantera traen una, una suspensión que se llama multilink y la trae el Prostar, la trae el Prostar. entonces este esa, esos diagramas ya los tenemos tenemos también los los componentes donde estas piezas este, realmente son difíciles a veces de conseguir son difíciles de conseguir los componentes porque, pues, bien son raras, son raras en el mercado, mas sin embargo, nosotros ya las tenemos, ya las tenemos, entonces, este, ahorita presentamos nada más la quinta de Holland, pero, pues, tenemos la, este, diagramas de la de Fontaine, la de Simples, la de Joss, también tenemos esos diagramas, ahora sí que cuando nos toque el tema, y si ustedes nos solicitan que hablemos de puras quintas ruedas, pues, tenemos varias marcas, ¿verdad? Tenemos la de Holland, tenemos la de, este, la de Fontaine, tenemos la de Simplex, tenemos la de Joss, entonces, este, tenemos un gran tema, ¿no? Estas quintas, pues, también aplican para los Dolis los Dolis y tenemos la plancha para los dolis este, ¿qué planchas pueden llevar las diferentes marcas que manejan? En lo que es en la suspensión, algunas llevan la suspensión tipo HT300, otras llevan la tipo, este, flujo este, entonces, este, pues tenemos mucho material y ojalá que ustedes este, se animen y nos pidan algún, algún tema. Ese tema este, no nada más este, estoy yo como presentador, ¿verdad? O sea, somos tres personas las que, las que podemos dar los temas. Ahorita este, me tocó a mí, pero en otra ocasión van a estar este, los compañeros. Y atrás de nosotros pues, está un departamento de ingeniería, ¿verdad? Y atrás del departamento de ingeniería está un departamento de investigación, entonces, los datos que nosotros les estemos dando es porque, pues ahora sí que ya fueron aprobados, ¿verdad? Ya fueron aprobados. Y este, esos amigos de Toluca, saludos. Otra vuelta. Saludos al Salvador, claro que sí. No al Chava, sino al país Salvador, ¿verdad? Saludos a Máximo Portilla de Córdoba, de Córdoba, Veracruz. ¡Ah, qué rico café por allá! Allá en Veracruz ahí a nuestro buen amigo Máximo Portilla de Córdoba y qué padre, oye, este, la verdad que se siente muy bonito que nos manden a saludar y que mandemos saludos para allá, claro que sí tenemos este, también este, un saludo para muelles y suspensiones hermanos Pérez, un saludote desde acá También aquí me ponen saludos a Muelles Murego. A Muelles Murego, no me dicen de qué zona, pero unos saludos. De hecho, este, ahora sí que a nivel república, a nivel, tenemos muchos clientes. De hecho, de ser clientes, muy, muchos amigos también por allá. de Hemos recorrido todo el país. Nos ha dado este, la fortuna a Dios de recorrer todo lo largo del país. Y conocemos ahora sí que este, a las grandes flotillas a los grandes este, talleres, de sobre todo molleros, y que de verdad que este, con todos los que hemos visitado, de verdad unas bellísimas personas, a pesar de que este, su posición es alta, siempre nos han tratado ahora sí que a nivel, y pues ahora sí que sencilla las, las personas, ¿verdad? Señores, este, pues dialogando con GAF, los invita para el próximo, la próxima edición, vamos a platicar de, de lo que es el Internacional. Este, en carga ligera en carga ligera vamos a tener este, la internacional y yo creo que en la segunda edición vamos a tener este, lo, que, lo que son los pesados son unas suspensiones similares, los soportes cambian este, algunas suspensiones media raras como le decía la de Multilink este, y, oye, este adelante y atrás la HTB tenemos este ese tema para los pesados en ProStar este, la siguiente edición Dialogando con GAF vamos a tener, este, internacional, por ahí, este, corran la voz, y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por, por habernos brindado, ahora sí que poder, este, estar en su pantalla, muchas gracias, este, de verdad, un abrazo desde aquí, cuídense mucho, y de verdad que, este, muchas gracias por eso, este, por tantos años que nos han dado, ahora sí que, este, su amistad y su preferencia, muchas gracias a todos, y desde Cuautitlán Izcalli México, pues les mandamos un saludo ahora sí que a todos y nos vemos en la próxima edición dialogando con GAF y mucha suerte y mucho éxito en todo lo que hagan. Saludos, hasta luego.